A, a ver, dígame una cosa, ¿él está casado en Estados Unidos? Sí, tiene otra familia. Ok, pero ¿se divorció de usted? No. Ok, okay. ahí está el dato que faltaba. Sí. sí. Muy bien, Micael. Ahora, ahora mismo contesta Diana. Laura, muchísimas gracias. Muy amable por llamar. Diana. Ajá. Ok, lo primero que tiene que hacer, si sus bienes están... este. Pues Son juntos, bienes mancomunados. mancomunados este, los dos tendrían que hacer un testamento para establecer qué mitad le va a cada quien, pero como él ya tiene una familia, yo lo que le recomiendo es divórciese para que puedan separar los bienes y usted cuando haga su testamento, este, los bienes que ya le corresponden a usted y ya los tiene a su favor, a su, a su nombre, este, ya le pueda dejar con mayor certeza jurídica a sus hijos este, todos sus bienes, porque si no termina tramitando el divorcio, este, el 50% que le corresponde a usted sí lo puede dejar a sus hijos, pero el otro 50% que le correspondía a su esposo Exacto. va a ser parte de su otra familia. Entonces, bueno, se va a dividir a todas las personas que tengan que, ser, que tengan derecho a la herencia. Entonces, eso pues hay, sí complica las cosas al momento de querer transmitir los bienes. Los hijos, los, los segundos hijos sí. eh, son, pueden reclamar la, sí. la, la herencia, pero... El matrimonio es nulo, no, no funciona porque no vale. él no está divorciado. Exacto, pero como si sí, sí tiene otros hijos, los hijos sí tienen sí, el claro, derecho claro. a los bienes. Entonces, lo primero es que se divorcie y que pueda ya separar los bienes que le toca a cada uno y para que ustedes puedan separarlos sin ningún problema y sus hijos tengan la certeza jurídica de que ya los bienes sí son de ellos y nadie les va a reclamar. Este, en un futuro como de ano, ah, pues esta es mi parte de la casa. No, pero los hijos de la Del, segunda sí. matrimonio Exacto. sí pueden reclamar. Sí. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, gracias, Diana Laura, gracias, muy amable. Papi. Nos encontramos pronto, continuamos en programa. En Cámara Alta le diremos lo que hizo el Senado para garantizar el libre acceso a playas nacionales. Abordaremos la problemática del glifosato en el campo y le contaremos qué hace la Cámara Alta para hacer frente a los movimientos antivacunas. Cámara Alta, domingo a la medianoche. En este programa podrás encontrar diferentes rutinas que te ayudarán a ejercitarte desde la comunidad de tu hogar. Vas a poner a prueba cada uno de los músculos de forma resistente, elástica y flexible. Deja que tu cuerpo se acostumbre al ejercicio y verás grandes cambios en tu vida. Siempre creciendo desde el coxis hasta la cabeza. Y aquí quédate tijeras conmigo. Ahora abre y cierra. Al finalizar la rutina quedarás listo para comenzar tu día. Tu cuerpo y mente trabajan. Actívate. Lunes a viernes, 5.30 horas. ahorita lo que vamos a presentar es el platillo del chile el mezquite. Chile que se ha de pelar, que se vaya remojando. Tú ya te adelantaste, y ya los tienes aquí remojaditos, ya se suavizó la, la piel. Chiquitos, pero picosos. Ya está listo el picadillo para agregar los otros ingredientes. Manzana, eh, pera, pera, plátano macho y durazno. Estos chiles colorados son más ricos. La Ruta del Sabor, Bernal, martes, 20 horas. Clasificación A, contenido apto para todo público. Muchísimas gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompaña, celebremos la primavera juntas y juntos y vamos a Zona Tecnológica. Dime que sí celebras la primavera, la llegada de la primavera. Por supuesto que la celebro, Pati. ¿No? Claro que sí. Este <risa> Jacarandas en flor, como dice la canción. Los colorines. Los colorines. Los pajaritos se andan persiguiendo. Claro. Eso es muy bonito. Ya llegó la primavera. <risa> Qué rico. Telegram 3. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta cosa hay que aprender! y Patti! Es una aplicación que tiene muchísimas funciones y tenemos excelente, que ir aprendiendo. A excelente que nos actualices. Adelante, por favor. <risa> muy bien, pues vamos a continuar con esto. Listo, Pati. Hoy, hoy que vamos, en particular Telegram 3, ¿qué, ¿qué toca? Hoy nos toca gestionar la privacidad de esta aplicación. Oh. Sí, porque ya aprendimos a mandar sí, sí, mensajes, sí. ya la descargamos, pero tenemos a veces información personal que no queremos compartir con todo el mundo. Entonces, Exacto. esta plataforma nos brinda esa posibilidad, Patti. Más adelante no nos saldrá con que a Chuchita la bolsearon. No, <risa> no, no espere, esperemos que no. Todavía no, no podemos dar un panorama <risa> más allá de lo que tenemos ahora, pero esperemos que no. <risa> bueno, esperemos que no. Entonces, privacidad. Privacidad. Muy bien, muy bien. vamos a ver. Muy bien. Entonces, ya sabemos que eh, esta aplicación eh, tiene un iconito como de avioncito, con un círculo de color azul. Sí. Entonces, vamos a tocar sobre la aplicación para poder este, entrar a ella y en la parte superior derecha va a encontrar tres líneas. ¿De acuerdo? Quiero que las pulse. Este es un menú. A ver. Dentro Ajá. de este menú... Eh, hay una opción Aquí. que dice ajustes, seleccionela, sí. ¿de acuerdo? Entonces, va a seleccionar esa opción y vamos a encontrar, en primer lugar, dice eh, nombre de usuario y aparece la opción ninguno, perdón, eh, aparece como ninguno. Entonces, vamos a pulsar ahí. Vamos a, a cambiar primero nuestro nombre de usuario. Dijimos que no era necesario dar nuestro teléfono para que nos encontraran nuestros amigos. Ajá, ni nuestro nombre exacto tampoco. Exacto. Ajá, ajá. Entonces, vamos a poner nuestro nombre o un apodo, un alias, lo que nosotros, este, lo que el público quiera, lo va a poder poner aquí para que lo encuentren de esa manera sin necesidad de utilizar el, el teléfono. Okay. ok, perfecto. Entonces, en casa, ya que estamos en esta zona, vamos a escribir vamos eh, usted lo que usted quiera yo voy a poner zona a ver okay tecnológica vamos a ver y en la parte inferior eh, por ejemplo me dice lo sentimos este nombre de usuario ya está ya. ocupado no pasa nada para ti porque qué crees le podemos poner un guión bajo le podemos poner incluso un número para que nos acepte este nombre yo lo voy a hacer vamos a probar por ejemplo que, que, que...